ranito del canal, aquí Capri un nuevo video para hacer Hoy nos encontramos con el severísimo Rancore ¡Hola bro! ¿Cómo oh, estás? Estoy perfecto, mira la primera vez que me traes en tu canal, guacho Sí, sí, sí, sí bro, la primera vez Y wow, qué como estás Ay, gracias, tú también sí sí, sí, sí, sí, Mira bro, ¿dónde te trajo? Te trajo un minijuego Donde tenemos que entrar en una pirámide de noob y una pirámide de pro oh, wow. ¿Estamos en Egipto? Eh, eh no pero, pues, pero estas pirámides aparecen aquí de la nada y quiero investigarlas contigo ¿Tú quieres investigarlas oh. conmigo? ¡Claro! ¡Seremos arqueólogos! Pero vamos bro! a ¡Investigar qué hay dentro de las pirámides! A ver si hay cara? muertos y eso, momias sí, oh. ¡Sí, sí, sí! ¡Pues vamos, bro! ¡Empezamos por la nube! ¿Te parece bien? ¡Oh! ¡De perfecto! ¡Sí! ¡Lo mejor para el final! ¡Vamos, vamos! ¡Claro! ¡Pero! A ver, yo voy a con unos chuletones que hay acá, mira ¡Oh! ¡Comida gratis! ¡Gracias! bro. Pero... Se, se, ¡Se ve la chuleta! Bueno, bro, vamos a comenzar a entrar a esta pirámide acá A ver qué nos espera Uy, ¡A ver, a ver! Oh, lava está muy ardiente! parece muy volcánico! ¡¿Por qué hay lava por aquí?! ¡¿Qué es esto?! ¡Un ¿Y esto qué es? ¿Es una prueba! Uy, ¡Oye! Pero... Hay... hay un problema Esta pirámide como que le falta seo ¡Mira las telarañas ahí! ¡Qué asco! Sí, es, es algo como... Como rara Aparte está de pura... De pura tierra ¿Qué ¡Sí, qué asco! Pero, pero la pregunta? Es que... la pregunta es ¿Cómo vamos a cruzar ¿Qué? esto? Hmm. Pues, supongo que nadando, ¿no? ¿Cómo vamos a nadar en la nada? ¡Mirad aquí una escalera! ¿Sí sí, es cierto, ¡Una escalera! Uf, ¿Será que llegaremos hasta ahí? A ver, yo me niego. ¡No intentaré! Opino? Ah, bueno. ¡No, panita! Eso no me lo esperaba. Oh, panita ran, ¿dónde te fuiste? Aquí okay. estoy, sobre ¿Cómo sobreviviste? Pero bueno, ahora es mi turno. Tengo que llegar a la escalera. ¡Uy! ¡Uy! Uy estoy viendo. Es Uy, está ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Lo que me enseñó mi madre me sirvió. Mi madre me. Uy. Sí, sí, sí. Cuando era pequeño me, me, me tiró de un edificio y tenía que sobrevivir. Oh my god. Y por eso es que... ¡Ah! ¡Qué suerte de algunos, pero yo no tengo mate! ¡Pobre cosita fea! ¿Y aquí de dónde tenemos que ir? Hmm, ¿Dónde...? ¿Pues ¡Hay otras escaleras que... acá! ¡Ah, sí! ¡Salta ahí! ¡Salta, salta! A ver, a ver... ¿Si ¿Sí llego? ¡Uy, tengo miedo! A ver, vamos... ¡Salto de fe! ¡Eh! ¡Qué te pudo! ¡Y de aquí mínimo tenemos que llegar acá! ¡Uh! ¡Vamos, Ran! ¡Tú me puedes! ¡Me toca, me ¿Sí? toca! ¡Eso sí! ¡Tú puedes! ¡Eh! ya ya lo hace súper fácil. si sí, mira, hay un botón. Uy, ¿Un eh, botón? bueno, tenemos aquí un todo guardado. Qué nice. Sí, sí, tremendo. Y esta puerta aquí, estará ahí la cámara secreta. No están los muertos y las momias. O tal vez sea, sea la entrada, algo super genial. ¿Estará ahí Tutangamón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro? ¿Eh? ¿Pero esta trampa qué será? A ver, yo me iba a pasar lentamente, a ver qué es esto sí, ¡Prueba! ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¡Tienes una flecha en el hombro! ¡Te la quito! Tengo una flecha en el hombro, a ver ¡No puedo estar muy metida! Me flecharon ahora como que estoy sintiendo amor por alguien ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Corro, corre corre corre corre corre ven para acá! me, ¡Ah, me flecharon ¡Ah, bueno! Así tenemos que cruzarlo, ¡qué nice! Así es ella, lisa, tierna por fuera y negra por dentro Vale, ¿y lo? ahora qué? Ahora hay un cofre acá ¡Uy, hay armadura, mira! Y, y tierra y manzanas y... ¿qué es esto? Todo esto Es como... Aquí queremos tierra? No sé, pero, pero... pero yo la quiero, yo la quiero y ¿Por qué quiero manzana? Si tengo unos chuletones, mira, por ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la manzana? Si la manzana da, da mejor vitamina que estas chuletas ¡Qué asco! Nada más, en, nada más nada más energía que la carne, bro Mira, mira, mira Qué rico, qué rico Vale, bro, pero qué, qué? ¿Por, qué no, ¿por qué no dieron esa armadura? ¿Qué habrá ahí atrás? No sé No sé, pero voy ah, a, bro, una... a ver. una rueda gigante que nos va a aplastar ah. Tal vez, bro Férate. ¿Quién Férate sabe? Que en Minecraft no hay círculos ni cosas redondas Bueno, descubrimos en 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Bro! ¿Qué hay, ahí! ¡Hay momias! ¡Hay momias! No. Hay, momias? ¿Qué hay no. muertos vivientes acá ¡Hay que derrotarlos! ¡Toma, ven! ¡Delo cuidado! ¡Te corralan! ¡Te corralan! ¡No, vamos. No, ¡Lo derrotamos! Somos severísimos ¡Somos cazamomias, bro! Mira, venía un arco de uno Mira, mira, qué severo Ahí te a te, te te, te, te unar! ¡Ey! ¡No! Me diste en el corazón No sé por qué, pero arriba me dice progreso Diana No sé por qué yeah. No, mira la no. gente que murieron Por acá, sí. no. muchos Muchos arqueólogos intentaron entrar aquí Y murieron, pobrecitos no. no, agua Aquí no puedo entrar Bro, somos otakus, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? Hay momentos en la vida donde hay que, arriesgar, hay que arriesgarlo todo, bro Entonces... Vamos ¡Ay! ¿Qué hice? Sigue subiendo ¡Me toca a mí, me toca a mí, bro! ¡Vamos! mira, ¡Ah! miradme! ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Hay, hay, hay, algo muy bonito Pero ven, ven, ven Te espero, te espero ¡Voy! ¡Voy! me hace daño! ¡Me muero! ¡Sube! ¡No! ¡Bro, soy Otaku! ¡Te lo he dicho! Podría ser el fin del hombre arañado Mira, aquí como que sí. ya llegamos Dice, felicidades, no eres tan nu, Te ganaste los diamantes pero, pero nosotros no somos Bueno, yo, yo no soy noob, tú sí eres noob Yo sí soy noob Ah, por eso, mira, te regalo todo ese premio Porque eres el máximo ¡Oh, noob del, del, del, del desafío Ahí estamos Ahí está, Uy, uy. no quiero pescado, no me gusta Bueno, la pregunta es ¿Tendremos que devolvernos todo esto para poder salir? ¿Cómo hacemos? Oh. Ni no nada. sé, debía haber algún botón, algo por ahí, ¿no? No sé, mira, eh, por aquí, eh. creo que por aquí se puede salir, ¿no? Por el subiendo desde el agua. No. Ah, mira aquí, mira, mira, mira, acá ah, hay algo. A ver, a ver, voy, voy, voy. ¡Ay, no, bro! ¡Me algo muy ah. asqueroso ahí! ¡No! ¿Y ahora qué? Pero mira, ya ah, está la salida. ¡Oh, mi muy barquito! marquitos, colócalo, colócalo, súbete, súbete yo me voy atrás, vamos vamos a escapar de latina américa somos libres pero que trolls son los creadores de esto no Panita, yo no vuelvo a entrar a esa pirámide, ya, bro, ¡Qué miedo yo tampoco, tanto para nada, para unos, unos dos míseros diamantes. Claro, dos míseros diamantes y, y, y dos pescados también, ¿no? Sí, qué asco, toma. Pero mira, bro, y te imaginas, Pero Es que eh, la pirámide Pro tiene que tener mejores premios, ¿no? Y sí, pues mira, está llena de diamantito. Ay, me gustaría tener ya un pico y, y picar todo eso. Yo también, yo también entramos. Entremos, entremos, a ver qué, qué sorpresas mm. tiene este. Ojalá sea mejor que esa allá. Porque ya, ya, ya, ya estoy harto de morir, bro. Yo también también. De hecho, tiene que ser mejor porque este. es pues, de. <ríe> sí. okay, nice. Uy, pero ¿y esto? ¿Ahora cómo vamos a pasar esto si sí es mera lava? ¡No sé, ¿qué hacemos? Ah, mira, Aca el... acá hay ¿Ah? algo! ¿Qué? Acá hay algo! ¡Sí! ¡Acá hay algo! Uy. ¡Hay algo! ¿Ah? Uh. Podemos subir acá, pero, pero. Uy, vemos por ahí. ¡No, manita! ¡No! no! que a llegar así! ¡Voy a activar el ultra instinto! Vamos, vamos, vamos, vamos, ¿Eh? Ran, tú puedes. A ver, a ver, yo, yo confío en ¿Por ti. aquí? Uy, ¡Por aquí! Uy, qué miedo. ¡No, ¡No! ¡Tremendo! ¡Sos ¡Tremendo, man! Para pasar ya, esas pruebas. ¿Y esto? ¿Y ahora qué es esto? ¿Esto es para pa, pa poner el y este de aquí qué es? Este ¿Tenemos, que, ¿Tenemos que pasar eso? ¿Y cómo, cómo logramos pasar todo eso? Oro, ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Velocidad? Velocío... ¿Velocidad? ¿¡Ah! ¿Velocidad? ¡Vamos! ¡Soy Pelos! ¡Soy Pelos! ¡Soy Francesco! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¿A ver, ¿Y esto? ¿Por... A ver. ¿Por qué hay flechas arriba? No, hay, como... hay como una pared invisible, mira Sí, sí, sí, pero mira, arriba hay flechas ¿Será que hay que seguirla? ¡Ah, a ver! A -a sí es cierto! Sí, claro, no, tiene sentido guay. porque las flechas se siguen no me pa Digo, no me parece que este chico sea muy listo oh, ¿Y esto? ¡Bro! ¡No, no quiero caerme allá ese vacío, bro! Está, ¡Está como... como... como... ¡No! Huyendo. Huyendo. ¡Bro! Hay en la el... pared está... Porque hay unas lanas rojas Y otras verdes Yo creo... creo Y mi lógica y mi mente me dice Que las verdes no es el... Es el camino correcto, correcto. Ajá, también es... Entonces intentemos ir, a ver, primero la lana verde que es esta, ¿no? Y luego este de aquí Y luego te hago no. así a... ¿Ah? ¡No! ¡No, no! ¡Brua! <risa> bro <risa> <risa> <risa> ¡Pero ya yo... <risa> nah, ¡No, tremendo! panita! ¿Cómo sobreviviste a eso ¡Yo quería troll! ¡No! ¡Pero, run! ¡Pero run! <risa> ¡No! <risa> no. Bueno, el karma para intentar trollearme, bro pero esto es como que el estafador resultó estafado Creo que el estafador resultó estafado Camina, camina, ya no te voy a trolear, claro, mira Vale, vale, vale, espero, eh, tengo mucho miedo Vete primero, vete primero <risa> Tengo mucho miedo, ve, ve, ve Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. <risa> yo también voy ahí No, no, no, no, no, que mira ¡Ey! Casi me troleas Bro, ¿y, ¿Y esto? eh hey, Mira lo que, lo pasamos ¡Qué enojo! Oh. ¡Recompensa y la salida! Somos multimillonarios no, ahora. Esto pa, pa mí, esto pa mí, todo. Ahora sí me va a comprar todo lo que quería. De un para... diamante aquí. No hombre, sí, nosotros nos super chetamos Oye, pero te das cuenta de algo? No nos dieron pico. No podremos oh. romper esta pirámide. Ah, sí es cierto, pero hubiera preferido en vez de todo esto un pico. Claro la 44 diamantes, guacha. a ver qué hay aquí después de esta Yo tengo 6 nomás Ah, bueno, oh. ¿y esto? Uf, uh, uh. ¿te acuerdas los, los vagones? Pues mira, yo tengo uno ¡Bro, mi carita ¡No! que ¡Se atrás! fue a mi vehículo! <risa> <risa> ¿Y esto? ¡Bro! Bro. Ah. Panita oh. Creo que eso tiene tan solo un significado Quieren que nos matemos para ver que se quede con el premio Batalla muerte con cuchillos ¡Te preparado, tan... papu! Mira, en mi tiempo ya era propio, güey, pero a mí no me vas a ganar, eh. Uy, ya veremos. Así que en 3, 2, 1, ¡A darle ¡Toma! ¡Toma, panita! ¡Toma! Uy, uy, no, panita, a mí. A mí no me vas a ganar. Yo fui tremendísimo, propio, en, en esos años antiguos míos. No, guachi, también, pero eres muy bueno, eh Hay que reconocer pero, quién es buenardo Bro, te dañé los pantalones Cúbrete eso, por favor Ay, corazón, sentí fresquito Diablos, señorita Mira, voy tan confiado Que voy a ir Así, ah, papu, pues yo también Vamos a darnos Mano, mano, sin camisa Los mano, guamazos man. Pelea a muerte sin camisa no ¡Nah! ¡Soy tremendo, guachos!